Estamos en la sala de lectura del Senado de la República en su edificio de Santiago eh, para grabar eh, un programa para ustedes eh, del ciclo Pensando Chile. Quienes eh, nos conocen y siguen este programa saben que, que este ciclo se construye eh, gracias al encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. Eh, estamos ya en el tercer año de, de este programa para, para producir junto con UCB Televisión que hace la realización del programa y se la entrega a ustedes por Televisión Abierta. Eh, eh, conversaciones eh, que, que puedan ilustrar eh, de alguna manera eh, los temas que a usted le importan como chileno. Que tienen que ver con el futuro de Chile. Por eso normalmente estamos diciendo aquí que son conversaciones... Eh, a 30, a 20, a 50 años plazo. Eh, no obstante, estamos en este presente en que estamos y, y, y, y por tanto son elementos de juicio que nosotros usamos en las conversaciones. Este programa también llega a ustedes a través de TV Senado en distintos horarios eh, y usted lo puede encontrar en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. En el programa de hoy... Eh, eh, vamos a hablar sobre Chile y los recursos energéticos, energía es el foco de la conversación del día de hoy y tenemos eh, dos personas que gentilmente han accedido a estar aquí para ustedes, se encuentra con nosotros María Isabel González, María Isabel es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile eh, estuvo en la Comisión Nacional de Energía por prácticamente un decenio y Secretaria Ejecutiva como la mitad de ese tiempo. Mm. Así que tenemos una persona que tiene una gran experiencia. Y también, posterior a eso, ella es fundadora y directora de Energética, que es una empresa consultora en el área. Eh, y en sus orígenes profesionales, después de titularse de Ingeniero Civil de Minas, me imagino, eh, eh, estuvo en el carbón en Magallanes, ¿m? lo que significa eh, eh, un elemento y una tierra, ¿m? un elemento y una tierra que, ten, que tienen mucho significado. Así que gracias María Isabel por, por estar con nosotros para compartir eh, eh, lo que eres y lo que has hecho. Y también con nosotros se encuentra Máximo Pacheco. Máximo, gracias por estar aquí. Máximo es economista de la Universidad de Chile también. Eh, él es eh, un ejecutivo internacional de trayectoria, quienes eh, han seguido algo de su vida, lo saben. Eh, también es un empresario. Eh, pero tiene una vocación pública que se remonta a mucho tiempo atrás. No voy a hablar de los tiempos estudiantiles, universitarios, sino que eh, como vicepresidente ejecutivo de operaciones, tengo entendido que se dice, de Codelco, Chile. Pero estamos hablando de los inicios de los 90. ¿Mm? Eh, y actualmente, no actualmente, sino que en los últimos tiempos, eh, lo hemos tenido como ministro de Energía de nuestro país entre el año 2014 y 2016. ¿Es eso correcto? esas son las personas que, con que vamos a estar aquí ¿Mm? eh, ellos saben muy bien cuál es el espíritu que tiene el programa eh, y, y lo van a saber guardar muy bien ¿Mm? que es servir a ustedes entregando elementos de juicio así que vamos a hacer una pregunta para abrir y el resto será lo que nace de lo que ustedes hablan ¿Mm? eh, y es una pregunta extremadamente sencilla ¿Mm? la que la queríamos caminando por la calle cuando, cuando miramos el cielo, sencillamente. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que es la energía para una sociedad? Para nosotros, para los seres humanos. María Isabel, Máximo. Eh, bueno, yo diría que eh, la energía es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Más allá de las definiciones físicas, ¿no es cierto? Pero... Eh, la energía es lo que nos permite estar aquí por ejemplo nos permite haber llegado a este lugar nos permite que se haga la transmisión nos permite tener iluminación y la verdad es que el desarrollo de los países está muy vinculado con el consumo de energía de hecho en chile eh, que todavía no estamos en una posición de país desarrollado eh, nuestro consumo per cápita de energía es muy bajo con respecto a los países desarrollados. Nosotros, por ejemplo, consumimos un tercio de la energía que consume un neozelandés. Y, y considerando que Nueva Zelanda no es una economía intensiva en energía, porque es una economía que se dedica a la agricultura, a la ganadería. En cambio, Chile eh, todos sabemos que es un país minero, una actividad muy intensiva en el uso de energía y particularmente de energía eléctrica. Por lo tanto, eh, creo que nuestro país todavía eh, tiene que desarrollar mucho más eh, eh, nuestro sector energético, nuestro abastecimiento energético. ...y particularmente el abastecimiento eléctrico... ...para llegar a ser un país desarrollado. Muy bien. Máximo, volviendo al sí, origen... Yo, ...¿qué es la energía? Sí, yo, yo creo que... ...cuando Bernardo comentaba... ...de que íbamos a pensar Chile a 20 años, a 30 años... ...yo creo que si nos vamos con energía para atrás... ...nos vamos a dar cuenta... ...de que... ...la energía al final... ...es la que va determinando... ...las formas que toma la civilización... Quiero recordarle a todos los telespectadores que la primera forma de energía que apareció fue cuando el hombre descubrió cómo con dos piedras hacer fuego. hacer fuego. Y eso fue energía. Eso fue lo que le permitió calefaccionar, eso fue lo que le permitió ahuyentar a los otros animales, eso fue lo que le permitió comenzar a conservar los alimentos, eso fue lo que al final transformó al eh, cazador-recolector en eh, un eh, hombre agrícola que se instalaba en un lugar y de ahí para adelante todas las civilizaciones se construyeron a partir de la energía y de la solución energética que diseñaron y volvamos entonces de estos miles de años a hoy Hoy estamos en un cambio muy importante también de cultura y de civilización porque estamos enfrentados a dejar de resolver los temas de, de energía, calefacción, iluminación, transporte y todo esto solo en base a los combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo, el gas natural, y hacerlo con energías renovables producir energía a partir del viento, del sol, del agua. Entonces, también hoy día la energía y la solución que le damos al tema de la energía marca la forma en que nosotros vivimos como civilización. Bueno, con, con los enunciados de ustedes queda como, como abierto el espacio de conversación. Pero, pero, pero me es muy atractivo la forma en que ustedes lo plantean. Porque estamos hablando de energía, pero estamos hablando de la vida misma. Estamos hablando de cómo nosotros los seres humanos, mm. humanos compartimos un espacio de vida, estamos con los otros, nos encontramos con los otros. Y cómo de el choque de esas piedras para una chispa se desarrolla en el tiempo a los puntos que ustedes enuncian como temas de los cuales hay que hablar hoy día. ¿Mm? Pero eso también, entonces, es una manifestación del desarrollo permanente de la humanidad ¿eh? que nos acompaña. Y la energía, por tanto, es una de ellas. Hicieron mención ustedes eh, al tema del desarrollo. Permítanme hacer una variante sobre el tema económico y después nos metemos a fondo en lo que ustedes han anunciado. ¿Cómo es la relación entre la Producción energética, la necesidad de energía o la energía en general, dicho de cualquier manera, en relación con el desarrollo, ¿sí? con el crecimiento, hablemos, ¿sí? para ser más preciso. Máximo. Bueno, la verdad es que si nos vamos de la caverna de la, la Edad piedra, piedra y saltamos, digamos, a los principios del siglo pasado, cuando, siglo antepasado, cuando se vio la revolución industrial vamos a ver que esta fue una solución de energía. ¿Cómo empezamos a aprender a usar las máquinas en una forma en que ayudara al desarrollo? Fue la máquina de vapor la que nos permitió ¿no es cierto? generar este proceso industrial y producir los bienes con una solución energética distinta. Lo mismo estamos viendo hoy día en un en mundo moderno donde somos capaces de tener tecnología que nos permiten usar el viento, el sol, el agua incluso eh, otras fuentes para generar esta energía entonces yo creo que lo que la, la, la ecuación energía-desarrollo tiene un tercer elemento fundamental que es la tecnología de qué forma nosotros vamos haciendo innovación tecnológica para ir creando nuevas tecnologías que nos permitan dar soluciones energéticas que hagan que el mundo sea un mundo mejor para la gente. Que es muy importante porque hoy día en el mundo viven 7 mil millones de habitantes. Esto es algo que sigue creciendo y que obviamente nunca antes el planeta tuvo esta cantidad de gente que la tiene. ...porque tenemos mejores soluciones de medicina, tenemos mejores soluciones de calidad de vida... ...porque tenemos capacidad para que la población crezca y vaya incluso extendiendo sus años de vida. Y todo esto le pone una tremenda presión al planeta en lo que se refiere a la solución energética. Es por eso que se habla tanto de cambio climático se dice de qué forma estamos impactando el planeta con estos 7 mil millones de habitantes, con la tecnología que tal vez no es la que se necesita, porque necesitamos energías más limpias, necesitamos tecnologías más limpias para preservar la vida del de ser humano en el planeta. Marisabel, bueno, Isabel, ¿cómo es el acople, si se puede decir de esa manera, entre el crecimiento... ¿Y el Porque hablamos, vamos a crecer un 1%, un 2%, un 3%, nos vamos a crecer, no sé. ¿Cómo se asocia eso con la producción energética? Es una, ¿Son curvas que van pegaditas o van separadas? ¿Cómo son? Efectivamente, eh, tiene una, el consumo energético tiene una estrechísima relación con el desarrollo, ¿no? con, el desa con el crecimiento económico. La verdad es que... Si tú te fijas, ¿no es cierto? En los países en desarrollo, esas dos curvas están muy pegaditas y la, y la nuestra, digamos, la la de Chile es así. En cambio, en los países desarrollados eh, eh, han logrado eh, separar esas dos curvas en el fondo, eh, haciendo más eficiente el uso de la energía, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque producen eh, más, no es cierto, o producen lo mismo con una menor cantidad de energía. Sin embargo, eh, yo siempre he sido eh, he, ten, he tenido la eh, la convicción, digamos, de que eso es posible en los países desarrollados, en los países en desarrollo, con el ejemplo que yo daba al principio, o sea, nosotros consumimos un tercio de lo que un neozelandés, un quinto de lo de, de un americano, digamos. Y por lo tanto, eh, mientras no alcancemos el desarrollo, es, es, es bastante complejo no cierto tratar de separar estas dos curvas y desvincular este, el, el, el crecimiento económico del crecimiento eh, de, del consumo de energía. Esto que dice Marisa, Isabel yo lo encuentro muy interesante porque lo que básicamente está diciendo es que Hoy tenemos en nuestros países que están en desarrollo una enorme necesidad de mejorar la calidad de vida de los hogares con electrodomésticos. Entonces a medida que la gente va mejorando en su ingreso, va aspirando a tener una lavadora, una juguera, una secadora, eh, la plancha eléctrica y una cantidad de artefactos electrodomésticos que sólo funcionan si se les provee de la energía correspondiente entonces tenemos un desafío que es tremendo por un lado acompañar a nuestra gente a que pueda seguir mejorando la calidad de vida porque evidentemente que para un hogar es mucho más cómodo lavar en una lavadora eléctrica que en una artesa y, lo mismo sucede con todos los otros electrodomésticos. Pero junto con elevar la calidad de vida, también tenemos que aprender a usar mejor la energía, que es la eficiencia energética que ha mencionado María Isabel. O sea, el mundo moderno es un mundo que tiene una especial preocupación por hacer buen uso de la energía para que esta curva que usted dice de crecimiento de la economía y el crecimiento de la energía se desacoplen que no signifique que cada vez que queremos crecer al 1% tenemos que usar 1% más de energía, porque el planeta no da, porque no tenemos la posibilidad de recursos de hacer eso y por lo tanto necesitamos nuevas tecnologías y también nuevas conductas de cuidar la energía. Perfecto. Y yo diría, en eso hemos avanzado bastante. Yo, yo que estuve hace muchísimo tiempo en la Comisión Nacional de Energía, en esa época no había Ministerio de Energía, yo me acuerdo que el primer programa de eficiencia energética que hubo en chile fue por allá por el año 91 ¿verdad? que nos conseguimos una eh, unas platas de la cooperación internacional y se armó un programa de eficiencia energética se cambiaron luminarias en la mayor parte de las municipalidades del país se hicieron muchas cosas auditorías energéticas en, en las industrias eh, sin embargo, yo, yo diría que el, el gran el salto ha sido en, esta, en este último periodo y acompañado de la tecnología. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, eh, tenemos luminarias que consumen, pero una fracción dim, insignificante frente a las a las antiguas eh, eh, luminarias e, e incluso a las, a, las, a las más recientes. Por lo tanto, eh, también el, el hecho de que el país se haya impuesto ¿no es cierto? Esta, esta, eh, esta norma de eh, etiquetado de, de, de los artefactos ...eléctricos del hogar... ...también ha contribuido mucho a la, a la eficiencia energética. Ah, con respecto al consumo A, B, estas letras. Exactamente, eso, exactamente, exactamente. eso que tienen los refrigeradores ahora... ...que antes yeah. no, no existía, digamos. Claro, y, y yo creo que aquí tal vez tenemos como dos temas... ...que podemos tratar para conversar y, y, y animar un poco... ...de qué forma podemos ayudar a la gente a entender... ...el conjunto del problema. Yo creo que hay dos áreas donde tenemos que hacer... ...un enorme esfuerzo por mejorar... ...de qué manera usamos la energía... Uno, es la construcción de vivienda, la energía es la que nos da la calefacción, la energía es la que nos da el aire acondicionado en el verano y el calor en el invierno. Si nosotros no cuidamos de qué forma construimos edificios, vivienda, malls, estamos dificultándole la vida a la energía. Entonces, no se trata solamente de aprender a usar bien la energía para que no tengamos las ventanas abiertas ¿ah? cuando eh, hay un día de frío y la casa se está calefaccionando, sino que también aprender a usarla con materiales propios de eso para eh, generar una solución de vivienda que sea eficiente desde el punto de vista energético. Eso en el mundo moderno está siendo cada día más importante y más prioritario. Uno va a los países desarrollados y ve cómo se han cambiado todos los estándares de construcción para ser más eficientes. Y el segundo gran tema que yo creo que en Chile como un, un, un tema de preocupación para hacer esto que dice María Isabel, es el tema de la leña. En Chile, y especialmente en el sur de Chile, el consumo de energía en un hogar puede ser hasta 50, 60% leña. Con leña se calefacciona, con leña se cocina. En algunos lugares, digamos, con calderas a leña se genera también energía eléctrica. Y nosotros tenemos que aprender a usar la leña de una manera dif diferente a la que lo usamos hoy día. Esta leña verde o leña húmeda que se usa en Chile, es una leña que tiene un impacto tremendo sobre el medio ambiente. Entonces tenemos que buscar una manera de generar la cultura necesaria y las inversiones necesarias para que aprendamos a usar la leña seca. La leña es noble, la leña se usa en países como Alemania, Estados Unidos, y, y la gente la disfruta. No le, no le restringen el uso de la leña por razones de contaminación, porque la leña es seca y porque la tecnología, la estufa, la cocina, que usa esa leña también está... Haciendo una buena combustión, a diferencia de mucha de la tecnología que usamos mal en Chile. Entonces, yo creo que aquí en el tema de la energía, de la solución energética, de la eficiencia energética, tenemos estos dos temas que son como grandes desafíos que tenemos para adelante. ¿Cómo construimos mejor y cómo usamos. La verdad que ustedes pusieron 20 temas. ¿Mm? <risa> la verdad que pusieron 20 temas. Eh, pero. pero... Creo que no, no, no, uno no puede dejar de decir que en los 20 temas o no sé cuántos que están implícitos en, la, en, en, en los mensajes de ustedes y en la experiencia de ustedes, está claramente la idea o el concepto de interdependencia. Los actos de uno y los efectos sobre otra cosa. Entonces, están todos relacionados. Están todos relacionados. Pero sabemos que queremos más bienestar para nosotros, para todos. ¿no? Queremos vivir mejor. La energía es parte de nuestra vida, pero tenemos que cuidar el mundo, dices tú que tenemos. Eh, pero también el encanto del fuego que nos da calor en el hogar, en el más profundo sentido del hogar, que se supone la leña que miramos quienes nos amamos y la estamos viendo y estamos recibiendo ese calor, requiere también una preocupación sobre ella por lo que, por lo que tú has planteado. Entonces. Vamos, vamos relacionando temas que parecen tan poéticos y no ingenieriles. ¿Mm? Con, con todo el cariño por la ingeniería que también es poética, digamos. Por lo demás hay grandes poetas e ingenieros, digamos, para dejarlo resuelto eso. Entonces, estamos hablando del bienestar, estamos hablando del acople del crecimiento. Necesitamos crecimiento, porque si no tenemos crecimiento nos pasan muchas cosas entre las cuales... Podemos tener desempleo, por ejemplo, porque no hay fórmula mágica, por lo menos que yo conozca. Y me gustaría saberla si la hay. Entonces, pero ustedes hablan que los que están en niveles de desarrollo y no en, el, en, en, en, en, el, en la trampa de ingreso medio nuestra, ellos ya han resuelto el desacople de alguna manera. Y ahí es donde vienen las respuestas que ustedes van, van dando. Ustedes pueden dedicarle 30 segundos sencillamente de carácter histórico para decir cuáles eran las, las tres principales fuentes de energía antes de que nos empezáramos a preocupar de lo que estamos hablando hoy día. Cuáles eran las fuentes de energía naturales que usábamos hasta, hasta ayer, muy cerca en el tiempo. ¿Cuáles eran? A lo largo de la historia yo diría que eh, si, uno, si uno pudiera hacer un gráfico ¿no es cierto? de cómo la humanidad se ha ido desde, desde el siglo XVIII hasta ahora, fundamentalmente la leña tuvo un papel muy importante en, en, en, el, en el siglo XVIII, después el carbón, el carbón pasó a, a tomar un lugar muy relevante eh, desplazando eh, a la leña. Y en, en el 1930, 1940, con la aparición, del, con el descubrimiento de petróleo, ¿no es cierto?, se produce un cambio, un nuevo cambio que es eh, el desplazamiento de carbón por petróleo, ¿ya? Yeah. y y, y en los en los o sea si tú, si, y, y, y el carbón sigue siendo, sigue teniendo un papel súper importante en la matriz energética mundial digamos y en Chile también o sea un tercio puede ser tal claro el, el, el, la, la, la energía eléctrica en el mundo alrededor del 40%, se genera con carbón entonces eh, ahora no es cierto y en los en, en los últimos años eh, ha, ha, han aparecido estas nuevas fuentes ¿no es cierto? como las renovables no convencionales, eh, la energía eólica, la solar, que en Chile somos pero afortunadísimos o sea el New York Times hace unas semanas atrás indicó eh, Arabia Saudí de, de la energía solar es Chile digamos, entonces tenemos el lugar con la mejor radiación del mundo en el desierto Atacama, entonces eh, yo diría pasamos de estos combustibles ¿no es cierto De, del carbón del petróleo hasta eh, to, que todavía siguen siendo muy importantes pero hoy día está habiendo un cambio relevante en, en cuanto a eso digamos o sea eh, muchas empresas han dicho muchas empresas que se dedican a la generación eléctrica han dicho no vamos a hacer más centrales a carbón ¿ya? Eh, entonces el, el, el, estamos yendo hacia eh, fuentes energéticas renovables no es cierto como el como el, el la eólica la solar la hidráulica y fundamentalmente acompañado de la tecnología porque ha habido un cambio tecnológico brutal en términos de eh, aprovechar la energía solar o sea hoy día eh, hoy día vale menos de mil dólares eh, el kilowatt instalado hace cinco años atrás valía seis mil dólares entonces imagínate el cambio hoy día y ya hay investigaciones que dicen que vamos a pintar las carreteras, por donde van a pasar los autos y los autos se van a, ir a, se van a pintar con, con un, un, un, una pintura especial que va a ser capaz de eh, tomar la, la energía, ¿no es cierto? Y va eh, lo, los autos van a transitar por esas carreteras abasteciéndose de las propias carreteras. Entonces, estamos ante un cambio notable, ¿no es cierto?, de eh, tecnológico notable. Y yo diría que... Eh, eso, eso es lo que viene, o sea probablemente esto del de, carbón, de, de, el, bueno el petróleo probablemente en el transporte va ser, se va a seguir usando eh, eh, por, por mucho tiempo más digamos pero en, en lo que se refiere a generación eléctrica yo diría que el, tanto el, el carbón como el gas natural van a, van a ir tomando posiciones mucho más moderadas en el futuro. Esto, Yo que, creo, perdón, pero, perdón, sí. esto que es para ustedes es súper obvio, pero para la mitad de las personas que están mirando, y para mí no lo es. Entonces, esto es, es, es, es extremadamente simple, eh, pero déjenme decirlo. Cuando hablamos de carbón y hablamos de petróleo, estamos hablando de algo que no es renovable. Claro. ¿No es cierto? Lo tomamos, lo sacamos, lo usamos y desapareció. Eso es lo que entendemos como no renovable. Exacto. Pero el agua es renovable. Claro. Sí. ¿Cierto? El agua es renovable. Y también hay algunas que son renovables y que son no convencionales, siendo lo no convencional lo que declaramos hoy no convencional porque probablemente se declara, será declarado convencional en 20 años más porque ya en la tradición va a estar incluido digamos claro. y es ahí donde podemos decir ese sol que mientras esté ahí claro. iluminándonos y dándonos calor eso es no convencional yo diría que bueno, y de quedó un, hecho, y, ya quedó y, un ¿eh? poquito atrás esto del claro, no convencional y a, no, está bien <risa> pero por eso hablando que... en el lenguaje de los que no entendemos frente a ustedes que representan el mundo de los que manejan este tema ya, pero yo creo que eh, aquí María Isabel ha apuntado dos cosas que me, me interesaría profundizar primero que efectivamente a estas fuentes convencionales hay que agregar que Chile tuvo una matriz hidroeléctrica muy muy mayoritaria en el pasado ya o sea el Chile del año 40 el año 50 era un Chile que se iluminaba en base a, a centrales hidroeléctricas después como el país creció mucho y no construimos las centrales hidroeléctricas correspondientes por todas las razones que probablemente podemos después analizar se fue desplazando y la hidroeléctricidad perdió importancia luego en el mundo en los últimos 10, 15 años a partir de Estados Unidos principalmente apareció toda esta revolución del shale gas ya que el gas de esquisto, este gas que se saca digamos de friccionar las piedras y meterle agua pero yo creo que hubo otra cuestión muy importante de abordar para ya ser más compleja todavía la ecuación de cómo se resuelve la electricidad y, y, y la energía, es que comienza en el mundo a haber una tendencia cada vez más a que el sistema sea descentralizado, Bien. que la generación sea distribuida. ¿Un portafolio? Esto, no, esto significa que si antes para generar una eh, energía se trataba de hacer una mega central... Bien de un gran tamaño, de una gran escala, y desde ahí se abastecía a través de cables y torres y todo esto a los consumidores, hoy eso empezó a cambiar. Y empezó a cambiar porque las tecnologías lo permitieron. Hoy día, ¿cuántas casas hay o cuántos locales hay o cuántos edificios hay que ya generan su propia energía ya sea a través de un panel solar, ya sea a través de un molino de viento. Entonces se empezó a crear esta idea de que teníamos que acercar la generación de energía a donde estaba el consumo de energía. Y que de una forma práctica, esto se llama crear estos prosumidores, o sea, productor y consumidor simultáneo. Yo creo que una de las innovaciones que está ocurriendo en el mundo y una de las cosas que está efectivamente cambiando en este plano que usted nos pedía es justamente que la generación eléctrica se comienza a acercar a donde se consume, porque claro, porque si no llenamos todo el territorio de cables, llenamos todo el territorio de torres, llenamos todo el territorio de fierros e infraestructura, y obviamente que sabemos que eso genera una tremenda dificultad social. Esto es como el encuentro entre tecnología y cultura. ¿Podríamos decirlo así? Claro, absolutamente. Es tecnología y cultura. Absolutamente. Es, es posible, pero estoy dispuesto. Es posible y estoy dispuesto. Vamos a detenernos un par de minutos. ¿sí? Y vamos a volver acá. Bien, volvemos a Pensando Chile. Estamos hablando sobre el tema energético con dos expertos de, de, de larga tradición en el área. Eh, hemos visto muchos mucho temas, tal vez un poco dispersos, pero en el fondo se trata de dejar eh, puntos sobre los cuales usted haga su propia reflexión, como decimos siempre, y una comprensión y un sentido de realismo, pero también de esperanza sobre, sobre lo que significa eh, vivir en sociedad y, y en mejores condiciones de vida pero entendiendo que esto eh, eh, requiere una forma de organización y una preocupación y se han mencionado muchos conceptos acá. Cerramos en la primera parte hablando de esta forma de descentralización, de descentralización que yo la había entendido en principio como un portafolio energético de distintas fuentes, digamos. Eh, en el fondo estaba, me, me fui hacia la matriz ¿m? pero tú estabas hablando de una descentralización en un sentido como muy real que, que eh, mi casa, mi empresa, mi lugar, pueda de alguna forma ¿no es cierto? acoger las posibilidades que se nos dan eh, y de esa manera producir para mí y tal vez compartir. ¿eh? Cosa que, que uno puede leer en la prensa que se puede inyectar hacia otros. ¿Mm? Con, vez, ¿no? con formas de valoración, etcétera, que, que los expertos saben muy bien cuáles son ¿Mm? y, que, y que la podrían explicar hasta en términos muy sencillos. ¿Mm? Pero dejémoslo como una forma de autarquía por un minuto, aunque sea como un nombre de fantasía. Pero, ¿y Chile si fuese una casa? Si Chile fuese una casa, eh, Chile tiene que pensar solo que eh, él es capaz de abastecerse a sí mismo con todas las posibilidades que tiene. ¿Dadas las nuevas tecnologías o hay formas de integración que pueden hacer más eficiente eh, eh, la respuesta en términos energéticos para las necesidades de Chile? Esa sería como la pregunta. Entonces, Máximo, ¿no tú. No, yo, yo creo que ese tema es muy importante que lo entendamos en dos sentidos. O sea, en primer lugar, que todas las regiones del mundo están más integradas desde el punto de vista energético que Sudamérica. América del Norte, Europa, Centroamérica. Eh, Centroamérica, Medio Oriente, son zonas que están integradas. O sea, los países pasan así como pasan carreteras y caminos y puentes y túneles, también pasan tubos de gas, pasan cables de energía eléctrica, porque los países saben que el sistema es más eficiente cuando está integrado. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotros sigamos avanzando en favor de la integración con Argentina, con eh, Perú y con el resto de los países porque ellos tienen recursos que nosotros no tenemos y a su vez podemos, a través de esta complementariedad, bajar y mejorar la calidad del de servicio de energía. Pero en segundo lugar, yo también quiero plantear algo que me parece que es fundamental. Nosotros siempre hablamos del chile minero, del chile pesquero, del chile forestal. El chile que ha comenzado a construirse hoy es el chile solar. Chile tiene los mejores recursos de radiación solar del mundo. Y eso nos da la oportunidad de ser un gran exportador de energía solar. ¿Y cómo se hace eso? Se hace efectivamente integrándonos al resto de la región para que este recurso limpio y gratuito que tenemos dado por la naturaleza se pueda usar para generar una solución para el resto de los países latinoamericanos de donde obviamente Chile se va a beneficiar enormemente porque Chile tiene todas las condiciones para ser una potencia solar. Hoy día no se trata solamente de que construyamos paneles solares para abastecer nuestras necesidades, sino que seamos un gran exportador de energía solar. Alguna vez me tocó participar en un congreso futuro que lo auspicia esta casa y con mucho éxito y eh, en esa discusión, me acuerdo que el presidente de la Comisión Futuro, el senador Girardi, dijo si lo que Chile tiene que hacer es exportar energía solar a China. Porque cuando aquí es de día, allá es de noche. Y tenemos suficiente radiación solar acá, lo único que falta es tirar un cable submarino para que esa energía llegue a China. Esa idea que probablemente hoy se ve como loca, es una idea... ...que algún momento vamos a poder realizar... ...y para realizarla tenemos que ir paso a paso... ...tenemos que comenzar exportando nuestra energía... ...a los países vecinos, vecinos. de la región. De hecho ya ese, el, lo estamos... Perdón, el paso a paso también es un, muy importante como método... ¿Mm? ...porque si no nos quedamos en el mero sueño... ...que nunca se concreta... ¿Mm? Así es. Pero es necesario tener ese sueño... ...para poder ir construyéndolo paso a paso hasta, hasta que se puso. Pero, pero, pero es, un, es un llamado muy interesante porque, porque, porque nos da una respuesta de que es posible que Chile sea eh, un exportador de energía, cosa que nosotros no imaginábamos ayer. No imaginábamos vez, ayer. Éramos, éramos era Era... era. O sea, en, lo, en los 90 nosotros importaba, no, nos apoyaban nuestros vecinos para nuestro consumo interno, particularmente. Bueno, recuerdo Argentina. el caso del gas. Claro. ¿no? Claro. Si no tenemos petróleo, claro, no tenemos gas, claro. no sí. tenemos carbón somos... y la batería energética depende de eso, entonces somos un importador de energía. Exactamente. Y, y, y resulta que hoy día ya estamos avanzando en ese, en ese sentido, digamos. O sea, en, en los veranos, ¿no es cierto? Hay exportaciones de electricidad desde. Eh, el norte de Chile hacia Argentina. Ya, verano, hoy. Eh, hoy eh, o sea, este verano hubo, ya. digamos. Eh, sí, sí. Y, y, y en los inviernos, eh, Chile, del gas que eh, importa, del gas natural licuado que importa, eh, eh, le manda. Eh, una fracción de eso, ¿no es cierto?, a Argentina durante los inviernos. Entonces Y en hemos... el verano, este, por eso, porque yo veo que Bernardo pone una cara como de por qué en el verano aumenta esta, eh, ¿Por, el el de... por, lo, por el uso ¿Por del el aire acondicionado. Claro. Exactamente. Pero que se dispara no. y, y está y... prendido sin parar. Exactamente. En Argentina. Sí. Sí. En Argentina, en invierno porque hace frío claro. y entonces y claro. la calefacción. ¿Mm? No. Claro. Se están usando los gasoductos que un día trajeron gas para no. acá. Exactamente. Que fue un anticipo de la conversación de hoy. ¿Mm? de la integración, pero que en un momento se detuvo. No es del caso de analizar las circunstancias, ni los modos, ¿Mm? pero hoy es usado para que vaya el gas que Chile trae del mundo a las instalaciones que tuvo que poner como seguro. El ministro de Energía de Argentino eh, me comentó el año pasado de que ellos tienen claro de que argentina va a necesitar importar gas los próximos 20 años o sea ellos van a ser un importador de gas por lo menos en los próximos 20 años claro ¿por qué? Porque, porque va aumentando la economía sí, va aumentando claro. la demanda digamos de aire acondicionado de calefacción y, y todo eso si no hay la solución propia hay que depender de la solución importada. Por lo tanto, Chile tiene una posibilidad efectivamente de seguir desarrollando estas exportaciones de gas que Chile no tiene. A lo mejor Marisa nos puede dar algunas noticias buenas de lo que puede venir en el gas y en el petróleo en Magallanes. En el futuro. En caso de todo. Pero, pero, pero, pero sí podemos traerlo de Trinidad a Tobago y usamos nuestros puertos en Quintero, en Mejillones y exportamos y damos servicio de portuario y damos servicio de, de, de, de regasificación que se cobra y que es un servicio productivo. Claro. Y la línea eléctrica también fue... El, la línea eléctrica por la cual hoy día exportamos energía hacia Argentina también fue hecha en el pasado para... Eh, importar desde Argentina. Entonces, eh, hemos mejorado notablemente nuestra eh, disponibilidad de energía, digamos. De hecho, si uno mira, esta, eh, compara, ¿no es cierto?, las, las estadísticas de este foro. Eh, de la competitividad este índice de la competitividad mundial sí, sí. Eh, Chile entre el 2014 y el 2016 se mantuvo en el mismo lugar en el lugar 33 que es bastante bueno porque son 168 economías que se eh, evalúan digamos y en el sector energía el 2014 estábamos en el lugar 53 y el, y el 2016 estamos en el lugar 43 Cinco. O sea, subimos diez, nos mantuvimos en, en, en el resto, o, o empeoramos, pero en energía, eh, el, el, hoy día, ¿no es cierto?, a, a la luz de, este, de, este, de esta evaluación de este foro internacional, eh, estamos muchísimo mejor que lo que estábamos hace tres años. No, yo creo que es muy importante destacar eso, porque energía tiene un problema, Bernardo, que ninguna solución es de corto plazo. Entonces, el gran desafío que tenemos como país, yo creo, es que nosotros sabemos que los gobiernos en Chile duran cuatro años y sin reelección. Entonces, casi nada de lo que un gobierno pueda hacer va a dar frutos durante el periodo del gobierno del que resolvió hacer esto. Por eso que yo le asigno enorme importancia a lo que ha hecho la Presidenta Bachelet en esta área, porque... Ella lanzó una agenda de energía, ella lanzó un proyecto de energía 2050 para darle continuidad, para darle visión y para que efectivamente este tema de la energía sea tratado como un tema país. Este no es un tema del gobierno de turno. Y por eso que es muy importante decirlo en un programa como este, porque necesitamos que la sociedad acompañe a los gobiernos en la idea de que, es importante impulsar políticas de energía porque son políticas que quedan como un legado. Y yo creo que la Presidenta Bachelet va a dejar una, un importante legado para los años que vienen. Porque dura, cuando ella asumió, el país estaba discutiendo si había razonamiento o si había apagón. Y hoy día vemos que después de, de estos tres años de agenda de energía... Costos de electricidad en Chile han bajado 60%. De esto ya nadie habla, porque este ha sido el sector número uno en inversiones en Chile eh, en estos tres años y porque al final Chile hoy día es reconocido, como decía eh, María Isabel, en el mundo como un líder en energías renovables y en política energética de largo plazo. Yo agregaría algo a lo que ha dicho Máximo, que esta esta condición, ¿no es cierto?, que si bien está mirando en largo plazo, también se está notando hoy día, desde la perspectiva de los usuarios. La verdad es que hace tres, cuatro años atrás, eh, las empresas, particularmente las empresas mineras, las empresas industriales, que, que tienen la, la condición de clientes libres, que negocian directamente sus, sus contratos de suministro eléctrico, no tenían oferta. o sea, o si tenían ofertas eran condicionadas a 10 factores que pasara esto, que pasara esto otro, y en ese caso te, te podían abastecer. Hoy día la situación es completamente distinta, o sea, hoy día una empresa que necesita eh, licitar un, un contrato de suministro eléctrico tiene 5 o 10 oferentes que están disponibles eh, a precios impresionantemente competitivos entonces eso ha tenido un efecto en nuestra economía que el ministro hacienda alguna vez lo mencionó digamos o sea, esto nos va a permitir crecer eh, mucho más de lo que eh, eh, lo ha hecho este país durante todo este periodo en que los precios estuvieron a más sobre 100 dólares por eh, megawatt hora precios que eh, Hoy día, la verdad, siendo un país minero, ¿no? Tú y yo conozco bastante del tema, digamos. Lo que tenemos en Chile son los, los proyectos, los, los yacimientos que tenemos por explotar, son yacimientos más bien marginales. O sea, ¿qué significa eso? Que no tienen la ley de cobre que tenía La Escondida o Chuquigamata, sino que son leyes súper bajas. Entonces, eh, no, no soportan costos muy altos y... Y yo sé de muchos proyectos que hasta hace tres años no eran competitivos porque el precio de la energía, que es un insumo súper relevante, eh, el segundo después de la mano de obra, es, era, era, eh, no les daba, no, no flotaban los proyectos con claro. ese precio de energía. Y hoy día nos enfrentamos a una situación súper distinta. Y lo más probable, y, y ya se está viendo, ¿no es cierto?, que muchos proyectos van a... Eh, eh, retomar retomarse gracias a esta ventaja que tienen por los precios de la energía eléctrica. Por lo que tú decías, Bernardo, o sea, porque al final aquí hay una relación entre energía y crecimiento, y energía y desarrollo. O sea, cuando un país no tiene energía suficiente, cuando un país tiene energía cara, no hay inversión. Y en el pasado tal vez los proyectos se desarrollaban ahí donde había mano de obra barata. Ah, y se decía mucho, se está yendo todo a la Asia, se está yendo todo, digamos, a China, se está yendo todo, porque allá hay mano de obra barata. Hoy día la inversión está llegando a los países donde hay energía limpia y a precios razonables. Entonces. Por eso que creo que es importante eh, construir esta relación entre energía y el crecimiento futuro, y el bienestar futuro, y los empleos futuros, y, y la estrategia de desarrollo futuro. Nosotros sí. no vamos a ser un país eh, que pueda depender no solamente de sus materias primas, si nosotros no desarrollamos una energía limpia y a precio razonable. Encuentro tan notable estos minutos finales en que ustedes han, han hecho planteamientos de, de, de una gran profundidad estratégica eh, y la hacen desde la experiencia pero lo hacen con un compromiso afectivo muy grande que yo lo veo y lo siento y, y, y por tanto eh, como se nos ya se nos fue el tiempo del programa eh, eh, es casi solo para para, para reconocer eh, todo lo que ustedes han hecho, pero este último planteamiento es muy notable, porque aquí estamos hablando de largo plazo. Eh, el que los gobiernos duren lo que duren es un dato. Duran cuatro años, así está, eh, puede ser otro, pero eso es lo que, eso es. Eso es. un dato. Eso implica, por ende, un cambio en el orden de la cultura política de todos nosotros para entender por parte de nosotros los ciudadanos, ¿cierto?, comprometidos con el destino y la estabilidad de su país, de que, de que existen proyectos que se, que, que se extienden a través del tiempo. Y sin importar que A gobierne, B mañana, C después, en la medida que tengamos claridad sobre estas cosas como fundamentales, como por ejemplo el tema que estamos hablando hoy día, ¿cierto?, Entendamos que la, la, las políticas país, como dices tú, de Estado, como podemos decir, o aquellas políticas permanentes que nos dan estabilidad para existir, está por sobre los gobiernos donde todos van contribuyendo y no estamos reinventando el país cada vez en relación con este tema y otros. Pero este es el nuestro tema, por tanto, yo no voy a hablar de otros temas. Entonces, es, es, es muy notable eso. O lo que tú señalas en relación con la energía y que tú remachas, digamos. ¿Y ¿Cómo cambian las condiciones? ¿Cómo cambian las condiciones de, de que quien quiere construir una obra, invertir, dar empleo, obtener sus rentabilidades, sea chileno o sea internacional, tiene una, un display, tiene una, una, una exposición distinta de posibilidades que ayer no tenía? Entonces, eso es eso también es de alguna manera, nadie tiene asegurada la vida, pero es de alguna manera nos da seguridades y si el mundo que es capaz de ver mejor que nosotros lo que somos y lo que hacemos, nos lo dice en, en, en los indicadores que tú señalas acá, significa que algo está pasando aquí, o la integración a la cual tú hacías referencia, eh, que son cosas que, que que no es de mucho tiempo atrás no hubiésemos imaginado que eso que fue hecho para traer gas para acá hoy es para enviar para allá pero que viene de otro lugar ¿Mm? o como fue dicho en su momento cuando se construye la primera planta era como un seguro de vida en materia energética claro. para bueno después se hace, y ahora entonces vamos generando también una relación ¿Mm? es como el mapa europeo que además de las carreteras, como dices tú, está mapeado todo, y te cambia la naturaleza de los conflictos, te cambia la naturaleza de las relaciones, de las formas de negociación entre los pueblos. ¿Mm? Claro. Tienes 10 segundos, y tú también, para decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros como habitantes de este pueblo, para contribuir a que todo esto funcione? Mira, yo creo que esto es, como decías tú, una conducta, es una actitud. El bien común existe. Yo estoy convencido de ello. Creo que todos los que están mirando este programa están de acuerdo en eso. Y la energía es una política de bien común. Eh, en mis tiempos de ministro nadie me pidió... Eh, que le construyéramos una central al frente de su casa, ni que le construyéramos una torre, digamos, al frente de su casa. Porque, porque, claro, la gente evidentemente se resiste a eso. Pero estas son las obras de bien común que necesitamos para vivir en sociedad. ¿Isabel? Yo regalcaría eh, la estrecha relación que existe entre la disponibilidad de energía, la disponibilidad, particularmente de energía eléctrica a precios razonables para la competitividad del país. Creo que esa relación, la importancia que tiene eh, para la competitividad del país el disponer de energía eléctrica abundante y a precios razonables es de suma suma... Eh, eh, importancia en esto, o sea, creo que, eh, y creo que lo que se ha hecho, no es cierto, en este en este periodo de gobierno, en estos tres años y algo de gobierno, ha sido eh, importantísimo para el futuro eh, de este país, para la, la competitividad futura de este país, para que nos podamos seguir desarrollando, y además con la incorporación de las energías más limpias. Muchas gracias a ustedes, creo que ha sido muy interesante abrir esto eh, para entregar elementos de juicio a ustedes, porque hoy no hemos hablado de energía, hemos hablado de bienestar. Gracias.